Hola, hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldía.com.es. estamos en la avenida Walter Andrade de, a la altura del cementerio municipal de Quevedo, donde en estos momentos se está realizando el arreglo del tramo de una tubería de PVC, bueno, de la tubería de PVC de aquí de, de la zona y por lo tanto, eh, bueno, no cinco parroquias de aquí del Cantón pues se van a quedar sin agua potable se han quedado sin agua potable hasta las 4 de la tarde de hoy, ¿no? Así que la información y la advertencia eh, aquellos que amanecieron sin agua se debe al producto de esta ruptura de, de este tramo de la tubería que eh, se ubica justamente a, a la altura del cementerio municipal y también sé que existe otra, ¿no? ...que está a la altura de la gasolinera móvil calle Cuarta, sector San José. Está en estos momentos realizándose los trabajos. Como vemos en imágenes, están eh, ya escava, excavando para comenzar a ver eh, cuál es la problemática... ...y arreglar el tramo de la tubería que estaría roto. ¿no? Recién empezaron los trabajos, nosotros llegamos justo a tiempo y se espera que estos terminen a la, antes de las 4 de la tarde para que ya las cinco parroquias, que serían el Guayacán, 7 de octubre, 24 de mayo, Venus, eh, del río Quevedo y Nicolás Infante Día, eh, ya pues tengan eh, todas, eh, tengan agua, ¿no? Estas parroquias ya tengan agua a partir de las 4 de la tarde. Este momento, las parroquias antes mencionadas están sin agua potable y según la empresa de... De agua, ¿no? La empresa municipal, la empresa pública de agua ha manifestado que eh, se van a abastecer a las parroquias a través de tanqueros, así que cualquier información referente a este tema pues tiene que comunicarse a la empresa de agua potable en caso de que no te hayas podido abastecer a tiempo, eh, justamente porque ayer se avisó esto ya en horas de la tarde cuando ya... Bueno, ¿no? ya en horas de la noche y esperamos que todos cuenten con estos momentos abastecidos para hacer sus quehaceres diarios. Y también informarles, amigos internautas, bueno, después de tanto tiempo de, de, de, de solicitar ¿no? de parte de la empresa de agua potable, se están, vamos a, a enfocar del lado de allá, se están eh, colocando, ya se está reemplazando la tubería madre, aquí vemos en imágenes, ¿no?, que se va a colocar la tubería madre justamente en la acera justamente en la acera eh, de toda la avenida Walter Andrade ya se está reemplazando esta tubería que ya tiene años, muchos años de vetustez, se va a reemplazar por una nueva ya aprobaron eh, los recursos ya se, tengo entendido que se han eh, se han comprado ya todos los materiales y eh, ya eh, los trabajos han comenzado comenzaron ya el viernes pasado no comenzaron el viernes pasado y eh, será una es una tubería muy importante para la zona alta con esto se, se espera no que ya no existan estos eh, estos daños estos daños eh, que se han visto constantemente constantemente aquí en, en esta tubería no Hemos, presenciado y nosotros hemos informado cada vez que existe un tramo de la tubería se ha roto y pues por motivo de aquello pues han tenido que suspender el agua potable en estas cinco parroquias que se ubican en la zona alta. Ya con la instalación de toda, de toda la tubería, ya con la instalación de toda la tubería madre, aquí cerca de la acera, para que ya los vehículos no puedan de alguna manera perjudicarla ya se espera que no existan estos inconvenientes, estos daños constantes que a la empresa municipal pues les cuestan cerca de 2.000, 3.000 dólares cada arreglo, ¿no? Entonces ya se quitaría la, la tubería antigua, donde es que la misma que sufría o sufre, todavía vemos, ¿no?, roturas y se estaría colocando ya la tubería nueva principal en toda la avenida Walter Andrade y esperemos, ¿no?, que eh, de alguna manera ya se terminen estos problemas que... ...mucho aquejan a la ciudadanía... ...cada vez que se dañaba el tramo de la tubería... ...de aquí de la Walter Andrade... ...tenían que quedarse sin agua potable... ...no, como en estos momentos sabemos que las cinco parroquias... ...están sin agua potable... ...y con eh, la instalación del de reemplazo de esta tubería... ...que se va a colocar en la acera... ...para que los vehículos no puedan... ...bueno, no, ahí vemos que están haciendo los trabajos... ...así que mucha precaución amigos... Eh... Al conducir también por esta zona están haciendo los trabajos del arreglo de este tramo de la tubería para que ya las parroquias vuelvan a tener el agua potable y eh, cerca de la, del cementerio municipal, justamente a la entrada del cementerio municipal están eh, reemplazando la tubería eh, la tubería madre. ¿no? Así que mucha precaución amigos internautas, conducir aquí a la defensiva porque ya vimos que eh, un taxista casi se lleva un, un, un cono preventivo el que está ahí Así que, amigos internautas, conducir con mucha precaución por esta avenida donde se están realizando estos trabajos. Es lo que podemos informar hasta el momento. Estimados seguidores de Aldía, eh, estaremos dando más detalles al respecto y cualquier información adicional también la pueden encontrar en esta plataforma web www.aldía.com.es. Con cámaras de Galo Barzola, informó Eric Hernández.